Miércoles, miércoles de Valerza, el último miércoles de este año 2021 y tenemos el agrado de presentar a Belén Sosa a talima Ella nos va a comentar y nos va a enseñar algo. ¿Qué hacemos con los regalos de fin de año? Bueno, ya vino Papá Noel, pero quedan los reyes, quedan los regalos o los mimitos propios que a veces nos hacemos también a nosotros mismos. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo estás? Buen día, Nancy. Y sí, ya, ya, ya estamos para, para Papá uh -huh. Noel, ya hubo... Un gasto ahí, bueno, y ahora viene Reyes y, y todo lo que resta del, del sí. año que está comenzando ahora, ¿no? Claro. Entonces, este, nada, yo venía a contarles un poquito de, de cómo podemos hacer para para estar acorde a lo que venimos hablando en el transcurso del tiempo que vengo, uh -huh. de cómo planificar estos gastos. Claro. Porque uno por ahí no lo planifica, ¿no? Uno sí... Si, si se fija, este, no no, no ha planificado los gastos, no ha, no ha planificado que va a gastar en regalos en esta época. Bueno, los que me hicieron caso antes ah, sí, ya sí, ah, claro, planificaron. Los, los que hicieron la listita no. bien, como corresponde. Pero bueno, eh, después... Eh, hay algo que sí tiene, hay que ver, es que muchos de los regalos hoy son tecnológicos. Uh -huh, sí. se sea, mucha tecnología. Las cartitas, chicos, ¿no? las cartitas para, para los reyes, todo va para el lado tecnológico, me parecen sí. Capaz que no tanto para los juguetes. Exacto. Bueno, y en eso tenemos que tener en cuenta que... Argentina es un país que está caro para comprar productos tecnológicos. Uh -huh. Y no es una, una afirmación personal, ¿no? Claro. Si entran a Grover.com hay un análisis de 50 países eh, donde eh, hay una desviación en porcentaje de los países que, que más caro tienen los productos tecnológicos y Argentina está en primer lugar. Uh -huh. Seguido por claro. Nigeria, Brasil sí. y ahí en adelante. Claro. Pero, eh, ¿esto qué hace...? que hace, hace que por ahí se vuelve imposible, ¿no? Si vos tenés que regalarle los productos tecnológicos que quieren los chicos todas las veces al año que le tenés que regalar cosas... Uf, no, es imposible. Es, es, es bastante. Eh, por ahí también eh, hay páginas de e-commerce, e de comercio virtual, donde vos podés hacer compras en países vecinos y la, el envío del producto está terciarizado, eh, está tercerizado y no te tenés que hacer cargo de, eso, de esos trámites de, uh -huh. de, de todo lo que ingrese. Igualmente, si, si nosotros dinero, compramos en dólares, tenemos que pagar los impuestos que existen, ¿no? Sí, sí, pero de uh -huh. todas maneras sigue siendo te más. sigue costando más barato. Podés ahorrar entre un 35% a un 50%, dependiendo de qué es lo que compres y la cantidad que compres, uh -huh. porque ahí, ahí es a donde iba. Por ahí, a la hora de planificar... Y, ...y hacer un análisis de lo que estamos, lo que tenemos para regalar en el año... Eh, ...haciendo una cuenta básica es Reyes, Día de Niño, el cumpleaños... Sí. ...los cumpleaños a los que los invitan... Oh. Eh, ...y bueno, ni hablar de, de, de Navidad, ¿no? Claro. Entonces, si hacemos esa cuenta nada más... Eh, ...y en una familia tipo, que generalmente tienen son dos hijos y los padres... Ya en el año tenés 20 regalos que tenés que planificar. Seguros, sí. porque son de tus hijos. Sí, sí, sí. Entonces, este, más o menos teniendo en cuenta 20 regalos en el año, y por ahí aplicás lo que hacía mi abuela en aquellas épocas en la que compraba varios regalos para el año y los guardaba y nos iba dando uh -huh. en el transcurso del tiempo, podés aplicar eso y hacer un pedido grande ahora que ya cobraste el aguinaldo o ahora que. Que, ...que ya acomodaste tus cuentas y podés meter, meter eh, en, en tu planificación una cuota de algo... Claro. Eh, ...es buscar varios productos, traerlos y en el transcurso del año vas haciendo los regalos. Uh -huh. ¿Sí? Eso, es, esa es un, una buena opción si lo que vos querés es acomodar tu economía claro. y ajustarte a eso. Porque también lo que vos compres hoy a cuotas fijas en pesos... Eh, de acá a ocho meses, cuando lo tengas que regalar en agosto, le tengas que regalar a, a tu hijo por el cumpleaños o por el día del niño, en agosto seguro que está más caro. Entonces ya le ganaste en este caso la inflación. Claro, ya superaste la inflación. Y conozco a personas que aprovechan también eh, este periodo de ofertas que a veces se da en octubre, el Cyber Monday, el Black Friday, bueno, estos estas cositas así de, de ofertas que a veces aparecen, que por supuesto hay que tener cuidado también para no, para no caer en los engaños o en la publicidad engañosa, también aprovechan esos estos combos a veces, compran y después ya lo tienen para regalar. Sí, está perfecto. Si ya lo están haciendo, muchísimo mejor. Ahora yo les doy una data, historial.com.ar y ahí van a ver el historial de los precios, van a ver si efectivamente eso que claro. están comprando está en oferta de verdad uh -huh. o no. Sí. <ríe> eh, ahí este en esa página pueden verlo y en precialo.com.ar pueden tener la comparación de distintas páginas virtuales que hacen la venta, incluida la, la, la más común y la que todos conocemos, te hace una comparación de los precios y te busca lo más barato y ahí te deriva directamente a, a que puedas hacer la compra. Esas dos páginas pueden ayudar mucho para los que ya están ahí amigos de la tecnología claro. y haciendo ese tipo de compras, sí. este les, los va a ayudar mucho. Perfecto. Y si no, eh, a compartir. También a los chicos, <risa> compramos un regalo grande y lo comparten. Claro, ni hablar. <risa> el, el, y aparte los va a ayudar, ¿no? Porque sí. por ahí darles eh, un celular a cada uno también, hoy ¿qué está pasando? No compartís, no... Los chicos están con el teléfono en la mesa, ni hablan con vos, por ahí un rompecabezas para los dos. ¿Por qué no? Un librito. Un librito <risas> y, y ahí estamos ayudando también a que la mente de nuestros hijos se agilicen. Exactamente. Uh -huh. eh, bueno, Belén, la verdad que sí venimos como de una serie de, de gastos. Eh, con, con las fiestas, sabemos que ya compramos un, un poquito de comidita de más o cositas dulces, bueno, eh, es para eso también la, las fiestas, para mimarnos un poquito y para poder disfrutar con la familia, pero siempre ordenados. Siempre ordenados, siempre planificando y pensando a futuro, ¿no? No, no, eh, no terminó... ...nuestra vida ahora en diciembre, entonces sabemos que en enero vamos a tener que comer, en febrero hay que comer... ...y el resto del año hay que, con las escuelas, con todo eso, entonces sepamos que no estamos terminando nada ahora... ...tampoco va a terminar en carnaval, porque sí. por ahí los gastos se, se, se acumulan en esas fechas... ...pero lo, lo importante y lo que uno tiene que saber es que si uno planifica puede seguir disfrutando de estas fechas y no estar eh, padeciendo el resto del año el pagar los errores que por ahí uno comete. Claro, y no no pagar todo el año lo que hemos disfrutado quizás en una semana, tampoco no tampoco no, eh, es válido, no no nos ayuda para nada. Igualmente, por ejemplo, los Reyes Magos necesitan ahí una ayudita, necesitan eh, algo, un, un extra, ¿pueden ir a esas créditos? En SAS Créditos los esperamos para estos reyes y para las compras de todo el año. Uh -huh. Tenemos las tasas más bajas, Necochea 469, ahí los chicos son los mejores asesores que pueden encontrar en, con respecto a, a finanzas. Así que cualquier cosa, cualquier consulta, si tienen un problema, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Qué decís vos? Sebastián, por ahí que es el que más está, eh, ahí estamos. Y en esta época de vacaciones, ¿van a parar? ¿Igualmente queda alguien encargado? No, esas eh, créditos permanece Bien. abierto todo el año. El único día que no vamos a estar atendiendo es el 31. Bien, perfecto. Entonces, para que también ustedes, si necesitan alguna ayudita, pueden tener ahí a SAS Crédito siempre presente porque tienen las mejores tasas. Gracias, Belén. Te deseo un feliz año nuevo, que comiences de la mejor manera y que este nuevo año esté lleno de bendiciones. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el año que viene. El año que viene, bueno. <ríe> ya el año que viene nos vamos a, a seguir reencontrando con la gente de Valerza. Nosotros tenemos que hacer una...